El día de ayer fue arrestado el señor Félix Gómez en la comunidad de Los Ancones, el cual tiene un colmado en esa comunidad y eh, violando lo que son las disposiciones del Estado Dominicano sobre distanciamiento social, el toque de queda. Eh, se encontraba un grupo de personas en su colmado eh, jugando dominó, tomando bebidas alcohólicas y fue arrestado el propietario del colmado. Además, se estaban colocando música a alto volumen y en el día de hoy se va a proceder a colocar una multa y hacer las advertencias del lugar. Los equipos serán incautados hasta tanto pase el estado de situación que hay. ¿De cuánto? El mínimo, ¿El mínimo de la multa? Eso ya lo vamos a determinar en la oficina, en lo más breve posible. El llamado a esos colmados que, que no respetan el toque de queda. Sobre todo que hasta que nosotros no tomemos conciencia de la situación que estamos viviendo, no vamos a salir. Eh, de la situación en la cual nos encontramos. Eh, un llamado especial a que nos mantengamos en las casas, que eh, solamente salgamos lo no. que sea necesario y que evitemos el estar aglomerados, sobre todo tomando bebidas alcohólicas de provisto de lo que son las indumentarias para la protección de la ciudad. Para su nombre, magistrado. Gracias.